Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Seguimos trabajando con el cuento de Marto Guanini que se titula Premoniciones. Acá habíamos dejado con las X, ¿eh? en el lugar, corrigiendo estilo, y siempre rebobinando un cachito. Se despertaba consumido. A veces se descubría sollozando, hablando solo. En sus ratos de conciencia aborrecía aquellas visiones y pensar que las había considerado un don. Cristóbal no volvió a su trabajo, se queda tirado en su casa. Bueno, ¿Cristóbal es el mismo? Sí. Bueno, entonces, vía. ¿Por qué? Porque el sujeto tácito se la recontrabanca. Y yo lo puse porque no lo ponía. Vos cuando, cuando, digamos, esto es como poner en quinta. El sujeto tácito es como poner en quinta en la caja de cambio. Vos seguís dándole hasta que no haya algo que te impida seguir con el sujeto tácito. ...que cambia de sujeto... ...ahí vos... ...ahí pones el nombre... ...no volvía a su trabajo... ...se quedaba tirado en su casa... ...no tenía energía ni para comer... ...Anita sonaba preocupada... ...en los mensajes del contestador... ...bueno, lo más importante... ...al fondo... ...en los mensajes del contestador... como ...Anita sonaba preocupada... ...él no le respondía... ...temía que... ...él no respondía... ¿no? ...directamente... En el mensajes del contestador, Anita sonaba preocupada. Él no respondía. Temía que si ella lo escuchaba en ese estado de problema, fuera a verlo. Él no respondía. Temía que si ella lo escuchaba en ese estado de probable, fuera a verlo. Después fueron sus jefes quienes lo llamaron. Bueno, acá... Él no respondía. Temía que si ella lo escuchaba en ese estado de probable, viniera a verlo. ¿Mm? ¿Viste? Después fueron sus jefes quienes nos llamaron. Bueno, la idea es esta. Por ahí, si lo hubieras leído en voz alta, te lo, te lo hubieras no, visto. Antes decía Iría y tampoco me llamaba Iria. Y no era Iría ni fuera, era Viñera. Viñera, claro. Bueno, punto de vista, ¿no? exactamente. Sí, sí. Este, esto, amigos, es una cuestión de punto de vista. Les dejo pum, acá abajo la lista de reproducción. Yo creo humildemente que esa, esos programas sobre el punto de vista podríamos tranquilamente escribir un tratado sobre el punto de vista porque está contemplados un montón de cosas. Este viñera está contado todo, el, por supuesto, en una reunión en tercera persona, y ahí está la dificultad, contado desde el punto de vista de un personaje que está acá. Si la mujer está allá y, y tiene que venir, no tiene que ir, ¿ven? Ahí está la cuestión. Este, Por ejemplo, Marcelo vio que Marto entraba a la, al, al, al taller, ¿no? Entonces, ¿cómo lo decimos de Marto eso? Marto vio, al entrar en el taller, Marto vio que Marcelo lo estaba esperando. Es, un, es totalmente distinta, son palabras completamente diferentes. ¿eh? Eh, recuerden el programa con Bucino. ¿eh? Bucino recibe de manos de Marcelo, es lo, Marcelo le entrega un libro a Bucino. Bueno, contado desde el punto de vista de Federico. Bucino recibe de manos de Marcelo un libro. En eso nos va la vida y, y es fascinante. Cuando uno lo domina ya está listo, ya se puede ir del templo Shaolin. No volvió a su trabajo, se quedó tirado en su casa, no tenía energía ni para comer. En los mensajes del contestador, Anita sonaba preocupada. Él no respondía, temía que si ella lo escuchaba en ese estado deplorable, viniera a verlo. Después fueron sus jefes quienes lo llamaron. Al tiempo le llegó el telegrama de despido. Cristóbal no se sorprendió. Sigo insistiendo, el sujeto tracito... Bueno. Después fueron sus jefes que no lo llamaron al tiempo, le llegó el teléfono al despido, no se sorprendió. Una tarde, ya no sabía cuánto tiempo había pasado, él, ¿ven? Sonó el timbre. Cristóbal no le prestó atención. <coughs> Una tarde, ya no sabía cuánto tiempo había pasado, sonó el timbre, él no le prestó atención, pero el timbre siguió sonando. Ese chillido de mierda le perforaba el cráneo. Se tapó con un almodón, pero lo siguió yendo. Y después se sumaron golpes en la puerta. Sin fuerza ni para putear, se arrastró. ¿Mm? Fíjate una cosa, si acá dijese, si acá dijese, y después se sumó un golpe en la puerta, y vos decís, sin fuerza para putear, se arrastró hasta la entrada. ¿Quién? ¿El golpe en la puerta? Por supuesto que hay un contexto que determina que no es lo, el golpe el que se arrastra hasta la entrada, sino Cristóbal. ¿eh? Pero hay una traba ahí. Ahí sí que yo te digo, ponele de vuelta a Cristóbal. Acá como es un plural, no tenemos ningún singular. Chau. Y después se sumaron golpes en la puerta. Sin fuerzas, sin fuerzas ni para putear. Se arrastró hasta la entrada y abrió apenas. Obvio, era Anita. Vamos a ponerlo así, mira. Un plano para la mina, punto y aparte. Sin fuerza ni para putear, se arrastró hasta la entrada y la abrió apenas. Anita, obviamente. Mira, ya la bella entera de cuerpo. Cris, dijo ella. Él se asomó y ella apenas... Y ella... Ella asomó. Y ella abrió los ojos bien grandes, sorprendida. ¿Qué querés? Ana. Cris, dijo ella, él se asomó y ella abrió los ojos bien grandes, sorprendida. ¿Qué querés, Ana. Ves, porque el, el lector que no conoce el cuento, por ahí dice, ella abrió los ojos bien le sorprendía, ¿qué querés? Es como si le estuviera diciendo a la mina qué querés de mí, ¿ven? Entonces acá sí que hay que ponerlo. Pero ahora decir, preguntó Cristóbal, que estoy emparrado de no poner Cristóbal, acá con el vocativo Ana, ya sabemos quién está hablando. ¿Mm? Y sobre todo una cosa muy importante, ella no la trata de Anita, ven cómo la llama Ana, que muy distinto. Él se asomó y ella abrió los ojos bien grandes sorprendida. ¿Qué querés, Ana? Pasé varias veces, dijo ella como de memoria, pero no estabas o no querías atenderme. ¿Qué pasó? Tengo, tengo tus cosas en mi casa. Quédatelas, malas. Anita pareció reaccionar. Cristóbal, por Dios, ¿qué tenés? ¿Mm? Nada, por, no te reconozco. Con esa barba y el pelo largo, Anita empujó un poco a la puerta. Y estás muy flaco. Se curó la nariz con la mano. ¿Y hace cuánto que no te bañás? Cristóbal se restregó la barba. Ni se acordaba de la última vez que se había afeitado. Está perfecto todo esto. ¿eh? Empujando a la puerta. Bueno, fíjense por qué Cristóbal viene muy bien acá. ¿Mm? Simplemente por el sujeto tácito, Anita. Anita es la mujer barbuda del circo. ¿Ven? Anita empujó un poco la puerta y está muy flaco. Se cubrió, Anita, sujeto tácito. ¿Y quién se restregó? la? Anita. Entonces ahí, Cristóbal. Esto pasa muy seguido. O ponemos el nombre todo el tiempo o jugamos con el tema del sujeto tácito, que para eso se inventó. Ahora bien, hasta que aparece un nuevo personaje que te hace volver a poner el nombre. Cristóbal se restregó la barba. Ni se acordaba de la última vez que se había afeitado. Bujó, empujando la puerta del mismo Cristóbal... Muy bien, este, esto, eh. Muy bien esto, está excelente. Al mismo Cristóbal. Eh. Empujando la puerta del mismo Cristóbal, y Anita entró en la casa. Al verlo de cuerpo entero... ¿Cómo estaba? ¿Desnudo? Eh, no, no, no, sí, yo, pero... ¿Cómo? Ah, porque es importante eso. Sí, creo que no sé si lo dice. Ah, no, sí. Era lo que decía ahí. Al también, verlo en casa. Sí. Él pensó que la vida en el bolsillo sí. no, sí, primero porque estaba hecho mierda, ¿no? Porque estaba en el bolsillo. Claro. Sí. Ah, no, claro. También le dije que se puede hacer conectado. Sí. no sé ¿Sarpullido es o salpullido? Nunca porque me acuerdo. Así se dice de salpullido también. Sí, pues, suena así. Suena salpullido. Mirá que piora, ¿eh? Sí, eso está bien. Lo que pasa es que yo dudé de poner algo así porque él, él no se ha dado cuenta ni que estaba barro. O sea, no pude verse que tenía un salpullido. Porque está con la barba. Y porque él no se sé, dio ni que tenía barba, no se da cuenta que tiene un zapullido. Pero, el, Pero él, como que no lo vea Anita. importancia. ¿Anita? No está bien, Anita. En de este, sí, sí, el, sí. El, sí, sí, sí. Al verlo cuerpo entero. Empujando la puerta del mismo Cristóbal, Anita entró en la casa. Al verlo del cuerpo entero, estaba en calzones, un zapullido sarnoso cruzándole el pecho. Dio un grito ahogado. ¿En ese, ese paráfono a... <risa> cambió de punto de vista? Cambió de punto de vista. Hoy está el apunte. Eh, a ver si lo encontramos acá, porque justamente tuve que acudir a este apunte que saqué hoy otra vez con Parisi, este, de Traburando Recién. A ver. Acá, eh, si no me equivoco es, ¿qué sé, digamos, se habla? Este, este apunte, el apunte número 9. Sí, sí, sí. Un, un tema de punto de vista que trabajamos con eh, ayer con Mati Brunengo. Exactamente, ahí está. Bueno, vean, muchachos, esta punta número 9 y van a comprender mucho que ya a esta altura ya va a estar, cuando editemos este programa este ya va a estar en, en YouTube para entender mucho mejor esta cuestión que tiene que ver con el punto de vista. Empujando la puerta del mismo Cristóbal, Anita entró en la casa. Una cosa es decir, eh, Cristóbal se arrastró a la barba ni se acordaba de la última vez que se había afeitado. Vio como Anita entraba en la casa empujando la puerta y a él mismo. ¿Lo ven la, la diferencia que hay? Acá el punto de vista pasó a esta mujer, sin ninguna duda. Empujando la puerta mismo Cristóbal, Anita entró en la casa. Al verlo de cuerpo entero, estaba en calzones, un sarpullido sarnoso cruzando el pecho. El verbo estaba, como siempre se puede trabajar. andrajosos calzones, un sarpullido sarnoso cruzando el pecho. ¿Eh? Con andrajos, está bien escrita para andrajos, ¿no es cierto? Sarpullido, bueno, podemos verlo rápidamente. Herramientas sinónimos, está bien, erupción, irritación, eczema, sarpullido ¿Mm? y andrajosos, también, sí, andrajoso está bien escrito. A veces que vienen esas lagunas, mejor las cagadas mandarnoslas acá y no cuando el libro ya está publicado, ¿no? Al eh, holo de cuerpo entero, Andrajosos calzones, un sarpullido sarnoso cruzando el pecho. De un, también sarpullido sarnoso, suena bastante, a ver, mira, una, porque también está Andrajoso, ¿no? Una urticaria sarnosa, sarcosí. Empujando la puerta al mismo Cristóbal, Anita entró en la casa, al verlo del cuerpo entero, andrajosos calzones, una urticaria sarnosa cruzando el pecho, dio un grito agado, lo llevó hasta el baño, lo ayudó a desvestirse y lo sentó en la bañera. Lo sentó en el, adentro de la bañera o en el borde? Ahí está. Dio un grito gado. lo llevó hasta el baño, lo ayudó a desvestirse y lo sentó adentro de la bañera. Abrió el agua y lo dejó ahí, la mugre, disolviéndose de a poco. Perfecto acá. Acá, el que dice que falta algo es porque lee muy poco, amigos. ¿eh? Porque esa es la elipsis de la preposición con. Abrió el agua y lo dejó ahí, con la mugre, disolviéndose de a poco. ¿eh? Desde acá el rincón, Cristóbal la miraba ir y venir con trapos. escoba y vale. Bueno, acá, acá no tenés. Vuelve el punto de vista a Cristóbal es ahora él el que mira desde aquel rincón Cristóbal la miraba ir y venir con trapos, escudo y balde en un momento se quedó dormido punto cuando despertó Anita estaba parada frente a él con los brazos en jarra se veía más hermosa sin todo aquel maquillaje y la ropa sensual y los zapatos dijo la casa ya está, ahora faltas vos. ¿Qué tal? ¿Estaba desnuda la mujer? No, cosa es que él siempre la había visto porque era el amante, o siempre no había visto toda arreglada, y la mía estaba normal. Eso quiere decir, como, como la veía siempre falta lo hoy, ¿no? O sea, él siempre había visto así todo preparado, producido y todo, y ahí estaba normal. Para que quede relacionado, punto y coma acá. Y para profundizar en el punto de vista del personaje, ¿qué le mandó acá? Luego se veía. ¿La? Bravo, Marto, la veía, ahí está. Desde aquel rincón Cristóbal la miraba ir y venir con trapos, escoba y balde. En un momento se quedó dormido. Cuando despertó, Anita estaba parada frente a él con los brazos en jarra, con ropa de calle. Sacrifico esto para que quede lo que más te interesa mostrar. Cuando despertó, Anita estaba parada frente a él con ropa de calle. Distinto, ¿eh? Cuando despertó, Anita estaba parada frente a él con ropa de calle. La veía más hermosa sin todo aquel maquillaje y la ropa sensual y los zapatos. Dijo. ¡Tatán! Este programa se puede titular, al margen de Sin Red y trabajando con un cuento de Marto Guanini, se puede, digamos, titular. Hoy laburamos con el sujeto tácito. ¿Eh? ¿Qué me contás? Acá es necesario ponerle ella. Ella dijo, porque si no, el que la veía, mirá cómo cambia las cosas, no se veía más o se la cambió todo. La veía más hermosa sin todo aquel maquillaje y la ropa sensual y los zapatos. Ella dijo, la casa ya está, ahora faltas vos. Sacó un espejo y se lo puso a Cristóbal delante de la cara. Él casi se desmaya. Estaba agentado, barbudo, canoso. Y comprendió todo. En silencio dejó que Anita lo bañara, lo afeitar y le cortara el pelo. Ya no es más Ana es Anita ya, el precisa de ella. Las visiones nunca se fueron, dijo durante la cena, de la cual no había probado un bocado, solo se aceleraron. Bueno, a ver, esto para don Andrés Revaliati. Estaba una pregunta bien puntual, ¿eh? pero bien puntual. ¿Qué tengo que hacer para que se vea, después de pelo, que los tipos están comiendo? Para que el lector no vea que... Eh, están comiendo adentro de la bañadera. ¿eh? ¿Qué hacemos? Después del pelo. Después del pelo, sí señor. Eh, ah, es A ver. Más espacio. ¡Bravo! ¡Fenómeno! Ahí está. Listo. Excelente. En silencio dejó que Anita lo bañara, lo efeitaría y cortara el pelo. Las visionas nunca se fueron, dijo durante la cena de la cual no había probado bocado. Solo se aceleraron bastante. Para que no haya rima entre bocado. Ahí está. Bueno, un aplauso fuerte que lo escuche toda la audiencia, ¿eh? para don Andrés. Otra un recurso sensacional, el del espacio activo. Les dejo, amigos, un link a programas que hablamos sobre ese tema. Porque es fascinante. El primerizo, se pone a pensar una hora, ¿qué hace? Se van a poner a cocinar... Van a comprar cosas, la comida afuera. Preparan la mesa, se sientan. ¿eh? Esto es un montaje rápido. Y eso redunda en la lectura rápida. ¿Vos qué decías, Mortón? No, se si dice... Es, eh, ¿Quién lo dijo? Porque eh, si lo dijo él. No, sí. Todo. Sujeto tácito dejó. Sujeto tácito dijo. No se hagan problemas. Y comprendió todo. Él casi se desmaya. Estaba aventado, barbudo, canoso y comprendió todo. En silencio dejó que Anita lo bañara, lo afeitar y le cortara el pelo. Las visiones nunca se fueron, dijo durante la cena, de la cual no había probado un bocado. Nosotros sabemos bastante, Anita lo miró sin entender. No hay ningún problema. Hoy sí, señores, podemos afirmar que fue la clase del sujeto tácito. Que, les cuento una cosa, bien que se la banca acá con el espacio activo que le metió Andrés Revaliatti, se la banca tranquilamente, y yo he visto novelas que se banca tranquilamente el sujeto tácito. Termina eh, sujeto tácito, el fin de un capítulo, y el siguiente capítulo de la novela sigue tranquilamente el sujeto tácito. Y no molesta. Así que bueno, bingo. Acá está la cuestión. ¡Ay, que vayan estos licenciados en, es en ciencia de la puta escritura! ¡Hay que trabajar con el texto en la mano, mancharse de tinta! ¡Eh! Chao amigos, recibimos seguimos con todo esto que es canal Taller de Corte y Colección. Marto, un poco de arriba. Ahí está, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, genial, viejo. Mm -hmm. Sigo cosechando. Y ya falta poco, para terminar. ¿no? Sí. Hola amigos, bienvenidos a Taller de Diego Copa. Hoy la tenés conmigo. Hola amigos, bienvenidos genial. a Taller de Corte. Ah, <risa> boludo, que tengo que... La... Hola amigos de mesa hola amigos de <risa> vamos. Yo esto lo voy a poner.